¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Así llamamos este video de Autoestima Ninja. La pregunta que encontramos aquí para responder es ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra autoestima? Bueno, yo llamé al video ¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Es prácticamente lo mismo. Tengo tres puntos para compartirte. Primero, tenemos que seguir a personas que hablen de autoestima, pero no a cualquier persona, porque el tema de la autoestima es un tema que no... Todo el mundo habla, pero es como cuando hablamos del respeto, del perdón, de la felicidad o del amor. Como que todo el mundo habla, pero cuando te pones a indagar un poquito y a tirar de la cuerda, te das cuenta que no todos los que hablan saben verdaderamente de lo que hablan, y no todos de los que quizás saben de lo que hablan realmente lo aplican. Entonces, eh, no solo seguir por seguir, sino tratar de indagar un poco en quién es la persona que está detrás, eh, para, para poder tener información que realmente nos amplíe el entendimiento. Lo que nosotros hacemos al seguir a personas que hablen de, de autoestima, y también el punto 2, leer libros sobre autoestima, es ampliar el entendimiento de lo que es la autoestima. Necesito entender realmente qué es, qué no es, cómo genero una autoestima mala, baja, desviada, inconveniente, y cómo, qué tengo que hacer realmente para generar una autoestima sana. Todo el mundo te dice, tenés que quererte, tenés que valorarte, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? El cómo, nos quedamos ahí, nos quedamos hasta lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que yo te diga, no sé, tenés que ser feliz, ah, muy lindo, joya, ¿eh? Ahora me pongo en modo feliz, o sea, no, no existe eso. Entonces, entender, seguir a las personas, leer libros, porque la idea es ampliar el entendimiento y poder cambiar, no solo lo que pienso, sino también lo que hago. Yo cambio lo que hago, entonces es probable que empiece a cambiar también lo que pienso, si cambio lo que pienso, cambio lo que hago, ¿no? Hago todo un círculo. Y Por último, la tercera cosa que puedes hacer es unirte a comunidades. Unirte a comunidades donde hay gente que está empapada, mojándose, ¿no? Empapada... En, en este tipo de, de información, por ejemplo, yo tengo autoestima ninja, ¿sí? lo puedes buscar eh, bueno, en mi Facebook, eh, tengo los enlaces de autoestima ninja, en la descripción del video están, están en WhatsApp ¿sí? y en Facebook los grupos. ¿Y qué pasa? Ahí estamos todo el tiempo con esto, o sea, si vos querés saber sobre autoestima y querés realmente vivirlo, tenés que estar todo el tiempo, porque es muy, muy complejo el tema, muy complejo. Acá tengo una partecita que te quiero compartir, que dice que es una parte de, de un curso que yo estoy preparando, que dice por qué es importante la autoestima. ¿Por qué es importante la autoestima? Una persona con autoestima saludable, es racional, realista, intuitiva, creativa, independiente, flexible, y flexible para aceptar cambios, ¿no? Abierta a aceptar y corregir errores. benevolente y cooperativa. Una persona con baja autoestima, porque no hay gente que no tiene autoestima, lo que tiene es una autoestima baja, una autoestima inconveniente, eh, desviada. Una persona con baja autoestima es irracional, ciega ante la realidad, ¿no? negación, evasión, rígida, rígida, miedosa ante lo nuevo y lo desconocido, conformista, rebelde de una forma inapropiada, no, rebelde de una forma apropiada, inapropiada. Es una persona que vive a la defensiva con miedo a la hostilidad de los demás o la controversia. Entonces, con autoestima sana yo puedo tener comunicaciones abiertas, porque creo que mis pensamientos tienen valor Esto es lo que yo creo Así, En función de eso me muevo y vivo Puedo decir lo que pienso Puedo identificar lo que siento Puedo ocuparme de mis necesidades Y puedo ocuparme de mí mismo En cambio con autoestima baja Me comunico de forma evasiva e inapropiada Debido a que no conozco claramente mis pensamientos y sentimientos. Esto me hace tener ansiedad acerca de la respuesta de quien me escucha. Justamente el video anterior, eh, bueno, no sé si va a ser anterior porque filmé dos, pero la verdad que no sé bien dónde va a estar, pero el otro video que se llama ¿Para qué queremos convencer a los demás? ¿Sí? Que lo podés ver en mi canal. Justamente yo hablaba también de esto, de queremos convencer porque, como te acabo de decir, tengo miedo, tengo ansiedad acerca de la respuesta del otro. ¿Por qué? Porque no sé lidiar con, con cosas que me hagan tambalear, que me hagan pensar que no soy bueno, que no soy suficiente, que no soy los, eh, importante, que no soy atractivo. Entonces, cuando todo eso me hace tambalear, lo que yo hago es tratar de conquistar a los demás y de dominarlos, de menospreciarlos, o de que piensen como yo, de buscar aliados, etc. Entonces... Esto es más o menos lo que te puedo decir como para empezar, ¿no? Porque la pregunta es, ¿no? ¿qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Eh, ese, bueno, ese es el nombre del video, pero la pregunta era ¿qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra autoestima? Bueno, lo mejor que puedes hacer para tu, tu, tu autoestima es mirar este video y buscar la aplicación, ¿no? Empezar a hacer. Empezar a hacer, porque si no, no, no va a cambiar. La autoestima no va a crecer simplemente, mágicamente, un día crece la autoestima, no. Es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, como, como el proceso de crecimiento de una persona, como el proceso de, de plantar un árbol y dejarlo crecer. Todo eso lleva tiempo, tiempo lleva dedicación, pero es un camino maravilloso. O sea, cuando yo me empiezo a conocer y empiezo a, a encontrarme conmigo, cuando ya no tengo miedo de estar solo, cuando ya... Es, Sé que puedo hablar y decir lo que pienso cuando no tengo miedo de molestar al otro. Realmente es maravilloso. Así que te lo recomiendo muchísimo. Nada más, espero que te haya gustado el video. Ya sabes que me, me encanta que te guste, así que dale un like o dejame un comentario. O haceme una pregunta, haceme una pregunta que cre, creas eh, conveniente, que quieras que te, que te responda. Si tenés algún, algo más que quieras agregar, me lo puedes dejar en los comentarios, yo los leo a todos. Y nada más, soy Marcos Montivero, el creador de Autoestima Ninja, los dos grupos, los enlaces están abajo, así que podés ingresar, son gratuitos y ahí estamos con el clan de Autoestima Ninja creciendo. Nada más, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice, Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás